Hola, soy Chepe Galo de Noche de Programación y hoy seguimos con una serie de chatbots con el SP32 y el 82. Este es un video extra que quiero hacer porque alguien hizo una muy buena pregunta en los comentarios y yo intento leerlo siempre que es posible y responder en vez en cuando cuando hay un video interesante. Él nos puso exactamente la siguiente pregunta. Nos pone muy video muy interesante, mando gracias a Mr. Don Ma Murran, disculpa por decirlo mal. Él dice que como si tenemos un SP32, ese chamaquito de acá que tiene multinúcleos, podríamos poner uh, en cada núcleo un bot diferente para que manejar los tokens y así puedo utilizarlo. Se le ocurre, no sabe realmente en qué puedo utilizarlo. Y yo cuando lo vi, me quedé. ¿Será posible tener dos bots? Primero, vamos a algo interesante. El SP32 vamos a tener múltiples núcleos, ya que podemos tener en un núcleo corriendo un código y en otro núcleo corriendo otro código. La cosa es que hasta donde yo recuerdo, puede haber cambiado en la última vez que no lo he probado. No se puede utilizar funciones de Wi-Fi en el segundo núcleo, creo yo. por lo cual todo llamado a la API de Wi-Fi tiene que ser en, en el primer núcleo. Pero aún así, la pregunta es la interesante. Podemos tener dos chatbots conectados al mismo tiempo, respondiendo mensajes, ya sea de la misma manera o independientes. Y en este video pienso responder y contigo con ti cómo se hace. Y también, como siempre, en la descripción encuentran todo el código. La respuesta, como sabrán viendo este video, es sí, sí se puede. Es realmente fácil, poder hacerlo. En los videos anteriores vimos que nosotros queremos crear un, un objeto para poder crear un bot. En este caso les he puesto bot1 y bot2, donde bot2 es el encargado para el segundo bot y bot1 es para el primer bot que vamos a manejar. Necesitamos dos tokens para ceder necesitamos dos bots separados. Tal vez sería útil esto si tienen un sistema en el cual tienen un, una comunicación para los administradores y la otra comunicación para el público general. Okay, en ese sentido sería viable esta idea. Yo en mi caso aquí tengo los tokens, igual lo voy a guardar en archivo token.h Que mostramos en los videos antes cómo se usa Y les voy a dar los ejemplos en la descripción De ahí para adelante el código va a ser bien similar Son algunas cosas que podemos cambiar Yo ya leí el código fuente de librería Que siempre es bueno saber para ver cómo funciona y qué hace atrás de bambalinos Y leyéndola Wi-Fi Connect no es necesario hacerlo dos veces Porque Wi-Fi Connect es un único que configura la red de Wi-Fi lo cual vamos a hacerlo con Bot 1 Bot 2 No es necesario hacerlo otra vez Podríamos volver a configurar la Wi-Fi pero creo que sería innecesario e improducente in in por lo cual, solo configuramos la Wi-Fi, digamos, con el bot 1 o el bot 2. En este caso lo he hecho con el bot 1. Asigno el token, que eso es bien importante. Para poder poner cada bot, le voy a poner al bot 1 el token 1 y el bot 2 el token 2. Después testeo o confirmo si está conectado. En este caso dice conectado bot 1, conectado bot 2. Y si no, me manda un error. Voy a subir el código ahorita para que veamos cómo funciona. Ya subió el bot. Voy ver la comunicación serial. Voy a iniciar el SP porque mando mensaje de conexión, iniciando, iniciando un token, y en un momento va a conectarse y va a poder mandar la misma información conectado con bot 1, conectado con bot 2. Ya tengo ahorita los dos bots conectados, y este ejemplo que tengo acá corriendo es similar al ECUA, al primer ejemplo que vimos. Podemos hacer todos los ejemplos iguales que hicimos con el otro, Por puse el más simple poder manejarlo. ¿Creamos un mensaje? Pues no creo dos mensajes, porque perfectamente yo puedo... Utilizar el mismo objeto donde Para guardar la información Y saber en base en cuál if En cuál book, en cuál Bloque de código estoy ¿verdad? Aquí pueden ver, si es bot1, guardo el mensaje digo, el bot1 es mandar esta información Y si es el bot2, pongo El bot2 manda esta información Mandar un hola a mi bot Aquí me llega un mensaje, aquí dice El bot2 recibió un hola Y si voy con el bot1, mando también un hola mundo Aquí ven que el bot1 recibió también un hola mundo Y si mando otro mensaje, en este caso manda también mensajes, suscríbase al canal si no lo han hecho, Como ven, es posible esperen el siguiente video del chatbot que vamos a hacer un sistema completo ya sería un proyecto que les puede servir mucho para hacer cosas ya interesantes vamos a hacer un sistema de vigilancia donde vamos a tomar una cámara que, está, que no funciona y le vamos a poner un sistema para que nos caiga un mensaje automáticamente en su celular cada vez que alguien pase enfrente ¿verdad? sin nada más que decir nos vemos en el próximo video, adiós